Hola a todos. Buenos días. Damos inicio al foro de la seguridad Vial en la zona metropolitana de Monterrey. Eh, por favor, quiero dar la bienvenida a Ana Hierro, que nos va a dar unas pequeñas palabras de bienvenida. Hola, pues gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, de parte del Consejo de Nuevo León, es pues, muy grato estar por aquí con ustedes porque este es un tema que teníamos pendiente en el Estado Hablar. A pesar de que Nuevo León tiene hoy el récord nacional en incidentes viales, eh, el 20% de los incidentes nacionales suceden en este estado y esto habla de pues, un montón de problemáticas que hoy seguramente vamos a profundizar con más detalle, ¿no? que tiene que ver con infraestructura, con prioridades, con, con inversión, con qué tipo de noción tenemos del espacio público, de los derechos de las personas, y esta era una asignatura pendiente. Eh, vemos el día de hoy como un Punto de partida para una discusión que queremos abrir a toda la ciudadanía, a todas las autoridades involucradas y a todas las organizaciones que tenemos una relación con la definición de política pública en estos ámbitos. Entonces, quiero agradecerles a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy y, pues nada, decirles que esperamos que sea un asunto muy interesante. Vamos a estar dando seguimiento desde el Consejo de Noble en este tema eh, continuamente, así que, pues nada, un gusto. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo me presento. Yo soy Ana Villarreal, soy gerente de políticas públicas en ITDP. El día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Hemos planeado primero una sesión de presentaciones donde las organizaciones nos van a hablar un poco del trabajo que están haciendo en la zona metropolitana de Monterrey. Contamos con la presencia de Gonzalo Peón, director del programa de ITDP México, de Luisa Barbosa, directora del Movimiento de Activación Ciudadana C, AC, Luis Gómez del colectivo Pueblo Bicicletero y Daniela Cepeda representando a la coalición de movilidad segura. Este, les pido por favor que sus presentaciones se acoten a 10 minutos, yo les voy a estar avisando un poquito cómo va el tiempo. Vamos a grabar esta sesión, entonces si la quieren volver a ver más tarde va a estar disponible en, en YouTube de ITDP y pues para no alargarme más, damos comienzo. Gonzalo por favor, escuchamos. Muchas gracias Ana, ahorita comparto mi pantalla. ¿Están viendo? Pues muchas gracias a todas y todos y quien nos, quienes nos acompañan. Esta presentación lleva el título de Visión Cero para la Juventud en la zona metropolitana de Monterrey, porque es el, como hemos llamado mucho a la acción de seguridad vial en la que se ha enfocado el ITDP en los últimos años y que hemos desarrollado en conjunto con la Fundación eh, internacional de Automovilismo, la Fundación de la FIA, que, que reúne a los, los clubes de automovilismo de, del mundo y tiene esta fundación de, con en con Londres que nos ha, ha apoyado mucho en este trabajo eh, de distintas maneras y a quienes pues, les agradecemos mucho esta colaboración y estamos muy contentos de trabajar eh, ahora en la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos ya un, un tiempo trabajando con... Con uno de los municipios metropolitanos y queremos este año trabajar mucho más y es por eso que en conjunto con el Consejo Nuevo León, con MOVAC, con Pueblo eh, Bicicletero y con la Coalición de Movilidad Segura también hacemos esta, este evento eh, aprovechando también eh, la Semana de Seguridad Vial. Eh, ¿Por qué la seguridad vial en México y en Nuevo León? Eh, pues Primero, ¿por qué es importante este tema? Pues en México, en promedio, mueren 15.800 personas al año como resultado de los de siniestros de tránsito. Son la segunda causa de muerte entre niños y niñas, y adolescentes y adultos jóvenes menores de 39 años. Eh, 21% de los siniestros de tránsito de este país eh, suceden en, en Nuevo León. Y comparado con otros estados, Nuevo León es el primer lugar en el número de siniestros, siniestros de tránsito es el cuarto estado con más personas lesionadas y es el sexto estado con más personas eh, fallecidas. Eh, sin embargo, eh, la ocurrencia de estos eh, siniestros no es igual en todo el estado. no Es un poco evidente que si la población se concentra en la ciudad, pues también los los siniestros, pero ¿cómo sucede o cómo es esta radiografía de este asunto eh, metropolitano? Pues encontramos que el 93% de los siniestros de tránsito ocurrió en la zona metropolitana de Monterrey en, en cuanto a todo el estado y los municipios con mayor eh, porcentaje de siniestros con víctimas son Monterrey con el 38.1%, Guadalupe con el 13.7%, Apodaca con el 7.6%, San Nicolás con el 6.8% y García con el 6.5%. Eh, ¿Y quiénes son las personas eh, que están sufriendo eh, estas lesiones o que están eh, falleciendo? ¿Qué tipos de usuarios de la vía son? Pues es importante decir eh, que 6 de cada 10 siniestros de tránsito en la zona metropolitana de Monterrey involucra peatones, ciclistas o motociclistas. Y, y entre estos casos el 60, son el 64.2% de los siniestros fatales y el 66.8% de siniestros con personas lesionadas. Y aquí encontramos que el 43.3% de las personas fallecidas en sitio son peatones y lo mismo el 35% de las personas lesionadas. En cuanto a ciclistas, es el 1.9% de las personas fallecidas en sitio y 1.5% de las personas eh, lesionadas. Eh, los motociclistas eh, representan el 16.9% de los siniestros fatales y el 20.2% de los eh, siniestros con personas lesionadas. Además, encontramos una tendencia a la alta eh, en este caso, y es algo que se repite a lo largo del país, que entre 2015 y 2019, el 15.9% de, de, de siniestros viales eh, y el 66.7% de estos han sido de los, de los siniestros viales fatales. Entonces, sigue creciendo el uso de la moto y también pues, su peligrosidad, entonces es importante entender, empezar a entender estos datos. Esta es una radiografía muy breve eh, que creo que es, es necesario profundizar más para entender y atender el problema. Sin embargo, también es importante reconocer que ya hay metas de seguridad vial en Nuevo León y bueno, también hay metas globales y nacionales. ¿no? Eh, por ejemplo, en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo de la ONU encontramos que el Objetivo de Desarrollo 3 y el Objetivo de Desarrollo 11 y la Declaración de Estocolmo, eh, tienen eh, es la intención eh, de reducir eh, los, mu las muertes por choques y atropellamientos. Y ¿no? encontramos, por ejemplo, se busca reducir un 50% entre el 2020 y el 2030 en esta segunda década de acción eh, por la seguridad vial. También es importante reconocer que en el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 eh, se encuentran metas de este tipo y esto es muy interesante porque... Eh, el, bueno, el Consejo de Nuevo León, que aquí nos, nos acompaña en Carro, Oceana, nos explicarán un poco mejor, pero bueno, hay esta eh, visión de la política pública de largo plazo eh, que permite trascender administración. Entonces, es interesante ver cómo estos planes estratégicos de eh, gran escala se pueden ir aterrizando en instrumentos de relación más específicos y se pueden alcanzar estos objetivos, como reducir el número de fatalidades por accidentes de tránsito terrestre o reducir el número de accidentes de tránsito. Y bueno, ¿cómo conseguirlo? ¿no? O sea, se, se la, el objetivo se, se arma, se pone una visión, pero ¿cómo llegar ahí? Eh, nosotros hemos eh, trabajado mucho con una visión sistémica, eh, que en políticas públicas urbanas, eh, muchas veces ha adoptado el nombre de Visión Cero, ¿no? este marco de este marco de política pública desarrollado en Suecia que busca llegar a cero muertes y lesiones por siniestros de tránsito a través de dos estrategias, previniendo que los siniestros ocurran o disminuyendo la gravedad en caso de concurrencia, ¿no? reconociendo que el error es humano, entonces es posible que, que, que ocurran y que los siniestros, pero podemos hacer que no sean fatales o que no eh, generen eh, lesiones eh, graves. Para lograr esto, la visión cero eh, se sustenta en cuatro pilares. Eh, la gestión de la seguridad vial, que esto tiene que ver eh, con cómo planeamos, atendemos, supervisamos y enfocamos las políticas de seguridad vial. ¿no? Por el lado, tiene un papel súper importante la información para enfocarse en los lugares donde las intervenciones pueden ser más, más exitosas. Y también una parte de la coordinación. Entre distintos actores, ¿no? Una visión sistémica, no podemos pensar que la seguridad vial es solo responsabilidad de la policía o de obras públicas para que hagan calles y entornos más, más seguros, sino que es eh, realmente un, eh, una responsabilidad compartida entre distintas eh, instancias públicas, como las que mencioné antes, y, y muchas más, ¿no? inclusive instituciones de salud, como eh, de la ciudadanía, ¿no? Otro eh, punto muy importante tiene que ver con la infraestructura, ¿no? que es lo que llamamos diseño vial. Necesitamos que nuestras calles estén pensadas y diseñadas para que eh, las personas circulen de manera segura y con un especial énfasis en, los en las personas usuarias de la vida más vulnerables, es decir, eh, peatones, ciclistas, eh, motociclistas, ¿no? que como lo vimos en el ejemplo... En la zona de Metropolitana de Monterrey, pues son mucho más vulnerables que otro tipo de, usu de usuarios de la vía. Luego hay otra parte fundamental que tiene que ver con la regulación y su aplicación. ¿no? O sea, tener un buen reglamento de tránsito y además que éste se aplique correctamente. No hay una medida más efectiva en el corto plazo para desincentivar conductas de riesgo que aplicar la ley adecuada <coughs> adecuadamente lo mismo encontramos en el caso de velocidad que con otras conductas de riesgo como, como conducir bajo el estado del alcohol y por último la, lo que hemos llamado la cultura de la movilidad que en inglés se refiere mucho a esto como educación es, suele, es importante destacar que esta parte que esto tiene un efecto de largo plazo y es más difícil de medir sin embargo es importante también trabajarlo desde el principio y ¿Por qué hablamos de la juventud y por eso ha sido para la juventud? ¿no? Porque Llegar con una visión sistémica, cambiar las cosas es sumamente difícil. Eh, reducir la gravedad de las lesiones muchas veces tiene que ver con disminuir velocidades y hoy en día las personas pues, quieren ir rápido para llegar a sus trabajos, en particular pues, quienes tienen autos que alcanzan grandes velocidades. Entonces, <coughs> puede ser un poco difícil eh, explicar esto, pero lo que no es difícil es eh, decir que de esta manera podemos salvar vidas de niños y niñas, ¿no? que como lo vimos anteriormente, es una de las principales causas de muerte, son los, los inicios de tránsito. Y por otro lado, en los entornos escolares y en las escuelas podemos trabajar en conjunto estos cuatro pilares por eso que, que creamos un poco este programa de Visión Cero para la Juventud, eh, que hemos llevamos varios años eh, trabajando en Ciudad de México y otras ciudades del, del país, incluyendo la zona metropolitana de Monterrey, en el municipio de San Pedro Garza García. Entonces, Visión Cero para la Juventud son estas estrategias de seguridad vial, enfocadas en la infancia y en comunidades escolares. Eh, parte de esto, y un poco para hacer cultura y señalar el problema, también impulsamos el Día Internacional de Caminar y Pedalear a la Escuela, que hemos celebrado en distintas ocasiones, en 2020 no lo hicimos pues por, por la pandemia, pero sí en 2018 en, en Ciudad de México, donde hemos celebrado en cinco escuelas, en, en San Pedro Garza García en 2019, lo mismo que en Ciudad de México, Hermosillo y Puebla. Y políticas integrales de seguridad vial. ¿no? Por ejemplo, hemos evaluado la política de seguridad vial de la Ciudad de México en dos ocasiones y hemos ayudado a refinar algunas de sus estrategias eh, para que estos mejoran. O También, por ejemplo, en el tema de gestión de la seguridad vial, hicimos un diseño de política pública del sistema de información y seguimiento de seguridad vial que se encuentra dentro del artículo 48 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Eh, aquí hay algunos ejemplos del día de caminar y pedalear a la escuela, que es algo padrísimo porque no solamente participa la comunidad escolar y, y señalan qué les gusta y qué no les gusta cuando van a la escuela, por ejemplo, con esas lupitas, sino también se busca que caminen la, las niñas, los niños con sus eh, maestros y maestras, pero también eh, con el alcalde o la alcaldesa. Entonces es un momento donde en conjunto eh, se pueden encontrar esas fallas en el diseño vial. Y eh, se impulsa eh, que la actuación eh, de la autoridad ¿no? al estar en conjunto con esta comunidad y la comunidad también se apropia del tema de la seguridad vial y no solamente los niños, también yo creo que los, los padres y madres de, de familia. ¿no? Eh, y pues hemos tenido este gusto, gran gusto de hacerlo en distintas ciudades. En Puebla yo reconozco mucho a las autoridades de Puebla y al BINE, la benemérita escuela normal de Puebla, donde fui una escuela con... Eh, casi 10.000 eh, alumnos, eh, donde se hizo eso y después de, de este día sí, se hicieron intervenciones de seguridad vial que, se, que redujeron el riesgo vial eh, en más de 70%, eh, digamos, la, la, la probabilidad de una ocurrencia de un siniestro de tránsito. Pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No? Estamos a mitad o a finales de un periodo electoral eh, que eh, puede ser un momento clave, y o dar partida a un evento, eh, a, un, a un momento clave para construir eh, voluntad eh, política, ¿no? más en un estado donde este tema es tan urgente. ¿no? Esta infografía de la izquierda, eh, a lo mejor la pueden consultar en las redes de ITDP si la quieren ver con, con detalle, hay algunos de los números que mencioné antes, eh, pero ¿qué es lo que queremos eh, a partir de este problema y qué es lo que queremos cambiar? Pues queremos impulsar la creación de una visión metropolitana de seguridad vial. Eso nos encantaría que ocurriera este año, eh, donde pudiéramos eh, tener agencias de los distintos municipios y del gobierno del Estado en desarrollar un objetivo común eh, y empezar a identificar las responsabilidades de cada quien para que eso en el futuro se pueda evolucionar en un plan de seguridad vial. Eh, Podamos también brindar apoyo técnico en la elaboración de planes de seguridad vial, eh, particularmente en, en municipios con un enfoque sistémico y aprovechar la inercia de las elecciones para forjar nuevas alianzas. Eh, con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, pero también con la sociedad civil, la academia y la ciudadanía. ¿no? En, en Nuevo León tienen la suerte de contar con el Consejo, pero también con una ciudadanía cada vez más despierta, y es por eso que yo celebro mucho la participación de, de Movac y Pueblo Bicicletero, que realmente han enarbolado estos temas desde hace mucho tiempo y han logrado pues, victorias bastante difíciles en un entorno pues, que no siempre es el más amigable. Y por eso es que en ITDP también, aprovechando este momento, estamos impulsando tres compromisos básicos a los que hemos, que hemos invitado a los candidatos y las candidatas a suscribirse, que es reducir en un 50% el número de muertes y lesiones por siniestros viales, crear calles más seguras para todas las personas y salvar la vida de niñas y niños. Eh, ya eh, un candidato, eh, Miguel Treviño, en San, el candidato independiente de San Pedro, ya suscribió esto, este compromiso y estamos esperando eh, que más eh, candidatas y candidatos lo los suscriban y con eso podamos contribuir a esta construcción de, de voluntad política. Y bueno, yo espero no haberme pasado, Ana. Eh, así un que, poquito. Perdón. No, todo bien. Muchas gracias, Gonzalo. Daniela, si quieres ahora comentarnos un poco de cómo ha sido el proceso de elaboración de la nueva Ley General de Seguridad Vial y los cambios que podemos esperar en, en la zona metropolitana de Monterrey. Eh, muchas gracias, Ana. Eh, estoy aquí hoy eh, siendo la voz de la coalición Movilidad Segura. Pero es muy importante comentarles que somos muchísimas organizaciones que eh, están aquí MOVAC, ITDP, Pueblo Bicicletero, entonces somos muchas las organizaciones que estamos ahí. Eh, ahorita somos eh, más de 60 organizaciones que estamos en 25 de las 32 entidades eh, y que impulsamos de manera conjunta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Si me pudieran ayudar a compartir la presentación que, que preparamos. Eh, pero les voy platicando, eh, somos, eh, tenemos presencia en 25 de 32 entidades, y es muy importante mencionar que este proceso empezó ya hace muchísimos años. O sea, es un proceso, si me ayudas con, con la que sigue, por favor. Y la, y la que sigue, ahí somos la coalición, Aquí, estas son las organizaciones que estamos ahí. Eh, la que sigue, por favor. Y esto es un poco de historia eh, muy rápida. Empezamos desde antes de 2012, ITDP fue pionero justamente para empujar el derecho a la movilidad en la Ciudad de México y después eh, llevamos muchísimos esfuerzos, hemos trabajado en distintas legislaturas, eh, tanto federal como locales, donde las distintas organizaciones han hecho esfuerzos. En 2015 presentamos la primera iniciativa ciudadana de seguridad vial, que fue una iniciativa que hicimos en conjunto BICITECAS, ITDP, eh, Víctimas de la Violencia Vial y Reacciona por la Vida. Después eh, utilizamos la coyuntura de, y convertimos eso en un capítulo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y conseguimos que en este capítulo de movilidad hubiera un par de artículos que ya establecían eh, por lo menos la jerarquía de uso de la vía. En 2017 entregamos la segunda versión ciudadana donde más organizaciones ya se fueron sumando y en 2018 llevamos a cabo distintas acciones para promover la seguridad vial. En ese año, igual que ahora, cambió la legislatura y entonces tuvimos que otra vez empezar como hacemos cada tres o cada seis años eh, las organizaciones de la sociedad civil. Si, si me ayudas a poner la que sigue, por favor. Eh, y en el 2019 hicimos foros de seguridad vial en el, en el Senado, junto con el Senado. Hubo ocho foros regionales donde estuvimos en distintos lugares del país y aquí eh, agradezco mucho la oportunidad de, aunque sea virtualmente, regresar a Monterrey. Eh, me tocó estar en Monterrey en este foro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial trabajando con aquellos que estamos aquí presentes y justo en ese foro lo que veíamos era esta necesidad que tenemos en distintas entidades de que la seguridad vial sea eh, algo realmente prioritario en las distintas agendas de los políticos, eh, de los partidos y de los distintos niveles de gobierno. En 2019 eh, tuvimos esos foros, en el 2020 hubo el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, ya en la pandemia, ya confinados, ya por Zoom, eh, también hubo trabajo en comisiones y en el Pleno, y aquí es muy, muy importante señalar que llevamos a cabo foros. Y si me pones la siguiente, por favor, voy, voy a pasar la siguiente de manera rápida. Esta explica por qué urge una ley general de movilidad y seguridad vial. No voy a entrar a detalle porque ya Gonzalo nos dio las cifras, tanto en el país como en Nuevo León, y por qué es, es urgente y en la zona metropolitana de Monterrey, porque es urgente. Si me pones la que sigue, Félix, gracias. Eh, Estas son algunas de las imágenes de los muchísimos eventos que hemos hecho a partir del dos, 2019. Si quieres poner la que sigue... Eh, aquí otra vez, ¿no? Hemos ido al Senado, a la Cámara de Diputados en distintas ocasiones, en las comisiones. Eh, es importante subrayar que contrario a lo que nos sucedía hace varios años, ahora el tema ya está en la agenda. El tema eh, ha caminado mucho en estos últimos años y ahora las presidentas de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, la senadora Patricia Mercado y la presidenta de la Comisión eh, de Desarrollo Urbano y Movilidad en el la Cámara de Diputados, Pilar Lozano, han impulsado mucho la agenda junto con otros legisladores eh, clave de distintas entidades, si ponen la que sigue. Y esto se concretó y nos dio mucho gusto con la reforma constitucional, donde logramos cambiar cuatro artículos eh, que se ven ahí en la pantalla: el artículo cuarto, el artículo 73, el artículo 115 y el artículo 122. Y en específico, es importante subrayar que logramos poner. De, de forma histórica, la verdad es que cuando empezamos eh, siempre nos decían que había que cambiar la constitución y a nosotros nos daba mucho miedo porque nos parecía una forma elegante de mandarnos a la congeladora. Eh, no veíamos posible cambiar la constitución para poner el, el derecho a la movilidad y ahora ya lo logramos, el esfuerzo de todas las organizaciones, de la coalición Movilidad Segura y muchos más actores, logramos cambiar la constitución. La que sigue, por favor. Y muy importante subrayar que en todo este proceso que llevamos a cabo en el 2020, la que sigue también, estas son imágenes para que se vean todo lo que hemos hecho, rodadas, eh, presentaciones en los congresos. Este fue el día donde se, se aprobó la ley y vimos dos bicicletas en la Cámara de Diputados, dos ciclistas estuvieron ahí constantemente eh, y fue un momento histórico muy emocionante. Si pones la que sigue, por favor. Donde al final lo que logramos es que se aprobara por unanimidad en el Senado esa unanimidad también se consiguió en la Cámara de Diputados. Y la que sigue, por favor. Y también logramos que más de 16 estados aprobaran también por unanimidad en sus congresos este cambio en la Constitución. Entonces, con esto logramos, si ponen la que sigue, por favor, eh, justamente poner eh, ya una publicación en el Diario Oficial de la Federación, la que sigue, que establece el derecho a la movilidad. Ahí pueden ver, eh, aunque hemos estado confinados ya casi un año, un par de meses, pues la coalición no ha parado. Eh, este fue el festejo virtual que hicimos cuando se aprobó la ley, cuando ya sabíamos que era un hecho, ya teníamos el último congreso necesario para que esto se aprobara. Eh, la que sigue, por favor. ¿Y cómo quedó en la Constitución? Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y entonces esto eh, nos pone en otro lugar. Hace tiempo teníamos que convencer de cómo la seguridad vial era un tema transversal que implicaba otras leyes generales, como la Ley General de Salud, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Urbano. Ahora, con este cambio que se hizo a la Constitución, eh, los diputados, las diputadas dos y las senadoras también ya tienen la obligación de aprobar una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En el artículo transitorio de esta reforma establecieron 180 días que están a punto de cumplirse, el 17 de junio se cumplen estos 180 días para la aprobación de esta ley, y si me ayudas a poner la, la siguiente, por favor. Eh, y que, que es muy importante, lo que les platicaba, la agenda ya ha avanzado, todas estas son publicaciones que hicieron ya desde el Senado mexicano, eh, ahora tenemos a muchas personas que impulsan la movilidad segura eh, a nivel federal, pero también en los estados, y lo que esperamos es que esta... Eh, este, camino que hemos llevado que se concrete no solo en la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sino también en las políticas que se están haciendo en cada uno de los estados y que se cumplan con los compromisos que nos, compa que, que nos compartió Gonzalo para la zona metropolitana de Monterrey y para todo el estado de Nuevo León. Eh, Movac y Pueblo Bicicletero llevan empujando la agenda desde hace mucho tiempo y es muy importante que esto que pongamos en la norma, que es una parte importante del sistema seguro, que haya buenas leyes, que garanticemos que se cumplan que garanticemos que se modifiquen las otras variables que son muy importantes en el enfoque seguro eh, la visión cero y, y se, se ponen la que sigue por favor y qué siguió después de eso bueno tenemos que aterrizar una, un proyecto de ley una iniciativa eh, desde la coalición movilidad segura hicimos muchas mesas en las que también convocaron la comisión del senado, la comisión de la cámara de diputados, el ACEDATU, eh, también el encuentro nacional de diputados locales por la movilidad la asociación mexicana de autoridades de la movilidad y la asociación mexicana de los implanes y esto fue muy importante si ponen la que sigue por favor porque en este proyecto que presentó la coalición movilidad eh, segura en este nuevo proyecto con, eh, participaron el 10% de legisladores, 10% de autoridades del gobierno federal, 11% de gobiernos locales, 47% de especialistas, 10% del sector privado y 14% de la sociedad civil. ¿Qué aprendimos en, todos, en todo este tiempo? Que se necesita un esfuerzo de todos los, los que estamos participando en, en el día a día en las calles, es decir, de todos los ciudadanos. Eh, ¿Qué, qué cambio? Ustedes pueden ver ahí a la derecha, que estas mesas de trabajo lo que hicimos fue, eh, con control de cambios, redactar exactamente qué es lo que queríamos que tuviera cada uno de los artículos de los capítulos que presentamos. Y esto fue muy interesante porque si fue un, esta iniciativa es una iniciativa ciudadana redactada entre todos. La coalición Movilidad Segura hizo un primer saque, pero después todo el mundo metió su pluma. Si ponen la que sigue, por favor. Eh, bueno, ahí nos hemos fortalecido como coalición, aquí hay algunos de los representantes que estamos en todos los estados, eh, la que sigue, por favor. Eh, y en el Día de Mundial de Recuerdo de Víctimas en noviembre del año pasado, también mostramos un poco el músculo de esta coalición, hubo evento en distintas entidades, si, si puedes ir sigue poniendo las que siguen, donde se pueden ver las imágenes, también hubo imágenes aquí en, en Nuevo León, la que sigue, por favor, en Ciudad de México, en Jalisco, en Puebla, tuvimos distintos. ¿Y en qué estamos? Bueno, presentamos la, la cuarta versión del la proyecto ciudadano de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Tuvimos mesas intersecretariales de trabajo, eh, con, no solo con el Congreso, sino con eh, autoridades de distintas eh, oficinas del Poder Ejecutivo. Y lo que sigue es eh, que esto ya empiece formalmente en el proceso legislativo, que haya un dictamen de todas las eh, iniciativas que ya hay ahí que se apruebe esta iniciativa y por supuesto después la regulación secundaria. La que sigue por favor. Aquí es una imagen de cuando presentamos esta cuarta, cuarta versión, donde participó el representante de la Organización Mundial de la Salud. Y también es importante mencionar que presenta, participaron los presidentes de las dos mesas directivas. Eh, cuando nosotros empezamos en el 2015, prácticamente teníamos que corretear a los legisladores para que nos hicieran caso. Y si uno nos hacía caso, era ya como eh, muchas fanfarras. Ahora todos están allí, nos da mucho gusto. La que sigue, por favor este es un resumen del proyecto que presentó la coalición donde están los distintos subsistemas que estamos empujando para que haya una movilidad segura por supuesto partiendo de la importancia de que exista un sistema seguro la que sigue por favor aquí es cuando ya hicimos la presentación, la senadora Nancy de la Sierra acogió esta iniciativa de la coalición y la presentó y si me pones una de las últimas la penúltima y el mensaje que yo quiero dar, la, la anterior por favor es que esto lo hacemos por las víctimas. Esto lo hacemos para que estas terribles tragedias no se repitan. Todos hemos vivido, todos conocemos a alguien que lamentablemente ha perdido la vida en un percance vial y tenemos que ponernos las pilas, tenemos que apresurar estos procesos para que estas tragedias no se repitan eh, en las cuentas de la coalición Movilidad Segura, si pones la que sigue vamos a estar compartiendo en este momento eh, un lindo video que hicieron justamente de Cristina Serna que ustedes ahí en la zona metropolitana de Monterrey conocen muy bien esta terrible historia lo pueden ver ahí y es justamente ponerle nombre y apellido a las cifras las cifras son terribles pero cada una de las historias que viven las familias, cada una de estas historias que rompen las familias y que podrían haberse evitado, es aquello por lo que trabajamos. Entonces, en la coalición Movilidad Segura, todo lo que hacemos es justamente para que estas historias no se repitan. Y yo los invito a seguir las páginas de la coalición, la página y la cuenta de Twitter, y que sigamos trabajando todos juntos. Muchas gracias, Ana. No, muchísimas gracias a ti, Daniela. Y como tienes razón, no hay que olvidar que de la cifra, detrás hay gente y muchas vidas. Entonces, le pido por favor ahora a Luisa, si nos pudiera platicar mucho más del trabajo que han estado haciendo en entornos escolares y precisamente enfocados pues, en la población más vulnerable. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Eh, gusto en saludarles. Soy Luisa Pérez Barbosa, directo de Movimiento Activación Ciudadana. Nosotros... Somos una asociación civil que trabaja para que ya no haya más muertes y lesiones graves por hechos de tránsito. Y el día de hoy les voy a platicar de uno de nuestros programas que hemos estado implementando en entornos escolares. Eh, zona Escolar Segura el, lo que busca es estimular el aprendizaje de hábitos seguros en el espacio público, formar pensamiento crítico ante el problema de inseguridad vial y realizar acciones a favor de la seguridad vial con la comunidad escolar. Es un programa que se inició en el 2016 y hemos podido implementarlo en ocho municipios del estado de Nuevo León. Y esto ha sido gracias al apoyo de gobiernos municipales, iniciativa privada y fundaciones. Antes de pandemia lo que hacíamos era impartir talleres de educación vial, eh, en muchas ocasiones apoyados con la policía de tránsito de algunos municipios. Pintábamos cruces peatonales artísticos, realizábamos auditorías viales. Y con el profesorado y el alumnado, ellos realizaban proyectos de seguridad vial vinculados con su currícula escolar. Nosotros lo que intentábamos al principio era replicar la iniciativa internacional Cebras por la Vida para visibilizar los derechos de las peatonas y peatones. Y todos estos diseños que llegamos a, hemos pintado han sido elaborados por el estudiantado en sus talleres. Eh, para realizar las auditorías viales nos hemos basado en muchas metodologías que eh, aquí las menciono, pero no, no me voy a detener en esas. ¿Y qué, hemos, eh, qué resultados hemos tenido? Hemos trabajado en estos años en 150 escuelas eh, en, en estas zonas mencionadas, pudiendo beneficiar directamente a casi bueno, 26,674 personas y hemos pintado 150 cebras afuera de los entornos escolares. Y bueno, como se ha mencionado en las estadísticas, los, eh, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en niñas y niños. Y en Nuevo León, pues no es la excepción, comúnmente contamos con este tipo de, de, de titulares en los diferentes medios de comunicación. De hecho, en el último mes ha habido muchos fallecimientos por parte de, de, de jóvenes, de niñas, niños. Y nosotros con nuestro trabajo de, de campo hemos detectado causas que eh, importantes a, a identificar. Desconocimiento de un fenómeno, la infraestructura insegura y una atribución equivocada de la responsabilidad. Aquí nos referimos a esto. Con desconocimiento del problema, cuando nosotros aplicamos encuestas y les preguntamos directamente a la comunidad si detectan eh, que hay inseguridad vial en sus zonas escolares, la mitad nos dice que no. Pero es eh, importante señalar que cuando ya mencionamos peligros concretos como el exceso de velocidad, ausencia de señalamientos de tránsito, eso sí los identifican. Entonces, nos, eh, estamos detectando que no saben cuál es el concepto, pero sí identifican estos peligros. Y sí es importante tener este lenguaje común, hablar todos de lo mismo, porque cuando estamos con la comunidad hablando de estos temas, por lo general se desvía la atención a otros problemas como cosas de seguridad pública o cosas de corrupción. Entonces, la seguridad vial, eh, abordarla pasa a un segundo plano también eh, mucho que nos hemos eh, notado a través de los trabajos con el profesorado y alumnado y, y entre las comunicaciones es que la mayoría de la población eh, eh, no identifica lo que sabe lo que es, lo poco que sabe seguridad vial es como conductora o como conductor de un vehículo entonces desconocen que es un fenómeno multifactorial que pues ya sabemos que implica pues un mal diseño malos hábitos y eso da como resultado que se propongan soluciones incorrectas como puentes peatonales en lugar de cruces seguros es increíble cómo esto es una tendencia en las diferentes comunidades que, que visitamos con infraestructura segura e eh, insegura creo que eh, pues todos estamos familiarizados pero esto sí está eh, mapeado es que pues prácticamente todas las escuelas que hemos visitado cuentan con eh, banquetas muy eh, angostas eh, y ya algunas o, o no existen o están obstruidas por eh, vehículos, comercio ambulante o por arbusto. Las luminarias no sirven o no iluminan lo suficiente. También, eh, también eh, eh, que las escuelas comparten eh, espacios con negocios e, in, e industrias entonces eso hace que haya una cuantiosa cantidad de vehículos eh, de transporte de carga, que eso hace que todavía sean más inseguras las zonas escolares y también muchas se encuentran ya eh, entre vías, eh, vías secundarias o vías primarias y el controlar o el gestionar la velocidad se vuelve un problema porque no lo disminuyen cuando entran a las zonas escolares. Y bueno, hay una ausencia de señalamientos de tránsito y esta, esta, estos entornos Hace que la comunidad esto considere como algo normal y pues por eso mismo no identifican estos peligros. Con atribución equivocada la responsabilidad es, eh, es impactante como para la infancia, la niñez y la adolescencia ser atropelladas es una situación común. Constantemente tienen este temor de ser atropellados pero eh, lo más alarmante es que la mayoría del estudiantado indica que esto es porque ellos están distraídos y, y ellos son los causantes, cuando sabemos que hay otros factores que se, se están involucrados. También el 95% de sus familiares se perciben como su, el modelo de comportamiento y como los responsables de estos hábitos. Y las, eh, pues las encuestas indican claramente que nadie está, bueno, la sociedad no aprende de forma formal lo que es la seguridad vial. Entonces, nosotros, eh, pues al igual que otros problemas como la contaminación ambiental o la velocidad, también eh, la inseguridad vial es un problema de salud pública que los ciudadanos por sí solos no podemos resolver. Nosotros, eh, eh, para, pues la pandemia presentó grandes retos, pero para MOVAC eh, presentó una oportuni oportunidades que para algo que siempre estábamos buscando eh, por muchos años y fue esta capacidad de potencial de expansión. El utilizar pues, el internet y al profesorado como replicador del conocimiento y de la participación comunitaria para mejorar la seguridad vial. Entonces, eh, nuestro programa ahora está enfocado a, a que el profesorado sea un agente de cambio y promotor del derecho a una movilidad segura. Hemos estado en este año trabajando a distancia con ellos, teniendo resultados favorables. Esto es una pequeña muestra de todos los trabajos que hemos realizado con el estudiantado, donde pues, se muestra así poco lo que, lo que hemos hecho. Y, y bueno, actualmente ahorita estamos trabajando con nuevas instituciones eh, eh, públicas de, del municipio de San Nicolás. Ahorita lo que cierra el ciclo escolar pero tenemos un, un plan eh, grande de poder, con esta nueva metodología, abordar todas las primarias del municipio de San Nicolás y a la vez estar llevando todos los otros programas que tiene el municipio, que actualmente ellos eh, tienen un proyecto ambicioso de, de ciclovías. También vamos a estar pintando cruces seguros, ya que eh, como los conocemos como urbanismos tácticos, en tres zonas eh, escolares ubicadas en polígonos de po pobreza, con apoyo de eh, la comunidad y aliados estratégicos, y pues nuestra meta es crear un programa eh, este, estatal que pueda servir de modelo nacional. Y me fui todo rápido porque yo quería que presentarles los testimonios de, de nuestro profesorado, pero sé que el, el tiempo está limitado, entonces me voy a ir directamente a los testimonios. La educación vial como era el alumnado, la importancia de seguir hechos al que hablamos a grandes rasgos de los objetivos de este programa, pues buscaban fomentar y que conocieran nuestros alumnos pues cuáles son las reglas de la calle, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar a la hora que nos toca ser peatones, a la hora que nos toca ser este, pues a lo mejor ellos en su momento automovilistas, ¿verdad? Y por qué no también ciclistas. Creo que hace mucho énfasis y mucha conciencia de, de que pues obviamente debemos de tener una educación vial y pues obviamente también este tipo de, de actividades busca pues la comunión o en este caso el trabajo en, en equipo o bien en familia. Ya que se involucraron todos, eh, hubo un involucramiento tanto de papás como de los niños a la hora de llevar a cabo las actividades. Y de verdad, yo tuve la oportunidad de, de ver algunos trabajos, la verdad, muy, muy detallados, muy, trabajos muy completos, donde se veía la, la mano de una familia, que eso era lo que me impactaba, que no era como que el trabajo del niño o que el trabajo del papá, sino como que era el trabajo de una familia por la situación que se estaba viviendo que se está viviendo, ahí es donde te das cuenta cómo trabajan en familia entonces la verdad eso fue, fue una oportunidad que, que si lo hubiéramos hecho en la escuela no lo hubiéramos vivido de la misma manera y para nosotros fue una experiencia muy padre porque a los niños lejos de cansarles lo que nosotros pensamos de que más trabajo más tarea, ellos estuvieron encantados de, de poder <tose> realizar este trabajo eh, nosotros tuvimos oportunidad de reforzar la lectura, la escritura, pero la lectura ya así como que más interesante porque eran cosas que no eran de, pues los libros de texto, que siempre es con lo que los niños quieren estar innovando con otro tipo de lecturas. Se les dio mucho la oportunidad del razonamiento también porque decían los niños, ¿pero yo por qué voy a aprender las reglas de, de tránsito o las reglas peatonales si nunca ando solo o si no manejo? pero luego ya estuvieron pensando pues que era importante que las conocieran porque en eh, muchas, muchas ocasiones ellos van de copilotos con sus papás. Entonces, también es importante para apoyar y conocer el reglamento. Buenas tardes, soy el reportero Axel Javier, reportero vial. Estamos en la colonia San Bernardo. Estamos en la calle Estimadores 11 de agosto. Donde nos reportan varias series, hay o sea, varias series de problemas. Aquí vamos con la señora Adriana. Buenas tardes, este, soy el reportero Axel Javier y quiero hacerle una serie de preguntas. Dígame. ¿Qué problema, qué problemas hay? Mire, es que ahorita lo importante es que se hizo este hundimiento en la carpeta asfáltica y ya, ya metimos tres reportes con los vecinos Levantamos firmas y no vienen a arreglarlo, pero el mayor problema que tenemos aquí en la colonia es que acá al, al entrar en Avenida Antiguos Ejidatarios y Avenida Lincoln no tenemos ningún cruce peatonal entonces desgraciadamente ya cobraron varias vidas de varias personas al querer cruzar nosotros hacia aquel lado entonces pedimos por favor a las autoridades que nos pongan un semáforo una estación de cobía o bien un puente peatonal porque eso eh, es de suma eh, importancia ya que nosotros sí nos movemos muy seguido para la Avenida Lincoln entonces aquí como vemos los problemas de la colonia, este, eh, le damos eh, aviso, le damos aviso a las autoridades, les damos aviso a las autoridades para que ya están los ¿no? vecinos hartos de esto, le damos aviso a las uh, autoridades de que por favor hagan caso. Hola. Entonces, muchas gracias. A través de este programa, lo que queremos es mostrar la visión, apoyados con el profesorado, la visión de la infancia de, de su ciudad y de pues, la ciudad que queremos y deseamos que, que exista. Muchísimas gracias, Lisa. La verdad es que está precioso y los videos son muy impactantes. También para recordar que no todos vivimos las ciudades de la misma manera. Y que, pues sí, hay que crear conciencia y darle a la gente también las herramientas para que puedan expresar lo que necesitan mejor en sus comunidades y las diferentes cosas que se pueden hacer, que no es nada más la educación del individuo, sino es todo un sistema. Muchísimas gracias. Luis, nos gustaría ahora escuchar tu presentación de parte de Pueblo Bicicletero. Claro que sí, muchas gracias a ITBP por invitarnos. Un saludo. Eh a las organizaciones que están participando y a la gente que bueno, está sintonizando o va a escuchar, ver este video. Me bueno, voy a compartir mi pantalla rápidamente. Muy bien, eso que ahora viendo, ¿verdad? Bien, pues les presento a Pueblo Bicicletero, a quien no conozca nuestra organización. Pueblo Bicicletero es un colectivo ciudadano y ya cumplimos 12 años de estar luchando por una ciudad para todas y todos, este, empujando sobre todo el tema de la movilidad ciclista para tener una movilidad sostenible en esta ciudad donde se ha impulsado demasiado y eh, se ha privilegiado la movilidad en automóvil. Eh, y por ende también hemos estado trabajando eh, arduamente por mejorar la seguridad vial. Una de las últimas acciones que hicimos, que con que pusimos aquí en la, en la portada de, de esta pequeña presentación, fue en el marco de nuestro doceavo aniversario. Eh, hicimos una, una activación de una pirámide de la movilidad sustentable eh, gigante, monumental. La hicimos en una de las plazas que hay aquí en la ciudad, en el centro de Monterrey. Y lo que queríamos era mandar un mensaje eh, a todas las sociedades, especialmente a las autoridades, recordar quién tiene la prioridad en el espacio público. Porque tal parece que no queda claro, porque las cosas que hemos visto y las cifras que ya nos han compartido y vamos a estar también revisando en un momento más, este, parece que no entienden la gravedad del, del problema. Pueblo eh, Bicicletero, además de, de hacer las tradicionales pedaleadas o rodadas, como otras organizaciones ciclistas de, de México y del mundo, también eh, hacemos la actividad de la bicicleta blanca, donde colocamos bicis blancas donde falleció atropellada una persona ciclista a causa de la violencia vial, a causa de los vehículos motorizados. Hacemos urbanismo táctico para dar eh, para, para hacer una muestra del tipo de calles seguras que queremos en nuestra ciudad. Eh, hacemos exigencia de los proyectos que se han negado, como el caso del Biciplan, eh, desde el 2014, que se ha quedado congelado por ahí y se podría garantizar mayor seguridad para las personas ciclistas haciendo una red metropolitana de, de estructura ciclista. También hemos organizado ya dos talleres, eh, perdón, dos este, congresos nacionales de ciclismo urbano eh, y cada año organizamos un evento que se llama la Semana de la Movilidad en septiembre. Por último, hacemos talleres también de bicicleta y de turismo urbano. Uno de los, de los temas que más nos preocupan es el de la seguridad vial, porque como ya vimos en las, en las cifras, somos el primer lugar nacional desde el 2010. No hemos dejado ser el primer lugar en estos viales este, y nos preocupa que no se está atendiendo esta situación, eh, otro de los, de los datos que, que más nos sorprende eh, y que evidencia la gravedad del problema es que la mitad de las muertes registradas son personas ciclistas, son personas platonas. Entonces nos habla de unas condiciones muy particulares de cómo se están haciendo las cosas, cómo se están diseñando la, las calles de, de la ciudad de Monterrey y de toda la zona metropolitana. También hemos visto este, distintos datos donde vemos la diferencia que hay entre los datos que contabiliza la organización con otros organismos y nos preocupa que no haya una eh, estandarización en el seguimiento de los datos. Esto no solamente lo, lo hemos visto con el Observatorio de Ciudadanos de Seguridad Vial, sino sobre todo lo vemos con la, los municipios del Estado de Nuevo León. En la, en la imagen que que acabamos de ver hay un, un monumento que pusimos que se llama eh, el sonidos toni, de la memoria es un monumento que instalamos en el segundo eh, congreso que organizamos en el sistema urbano en el 2019 para visibilizar el problema de la, de la seguridad vial y lo hicimos en una en un espacio público es en el centro de la ciudad donde falleció años atrás nuestro compañero ciclista Johnny y su pequeño bebé El 2020 ha sido el año con más muertes ciclistas que tenemos reportadas o que hemos contabilizado en la organización. Pueblo Bicicletero eh, revisa constantemente los medios de comunicación eh, viendo los reportes de atropellos a ciclistas. Esta información la analizamos, la que referenciamos y está disponible en la página de nuestra organización, blanca. .org. Gracias a este trabajo, Pudimos observar que el 2020 ha sido el año con más fatalidades, este, con 22 personas fallecidas. Esto quiere decir un alza del 214% comparado con las siete muertes que se registraron en el 2019. La ausencia de grandes cantidades de vehículos durante la pandemia trajo un incremento en las velocidades de los automovilistas en el 2020, según reportes de los ICEVI. Y es evidente que la velocidad de los autos es el mayor factor de riesgo para las y los ciclistas. Consideramos muy importante la acción de las bicis blancas. Aunque es una acción muy dolorosa. Recordar a una persona que murió, este, hace una rodada para colocar la bici blanca. Esta, esta actividad nos ha permitido eh, fortalecer la memoria de nuestra ciudad la memoria de las personas que viven en esta ciudad y también hacer una denuncia de las cosas que faltan por hacer. La bici blanca es, una, es un símbolo también de la violencia vial que vivimos todas y todos en esta ciudad. Hasta el 2021 aproximadamente hemos colocado 50 bicicletas blancas en el área metropolitana. La participación de las familias nos ha mostrado el rostro humano, el rostro de la realidad de este problema, nos ha ayudado, como se ha dicho, a ponerles nombres y apellidos. Eh, nos ha ayudado a sensibilizarnos, a humanizarnos con la situación que, que se vive en las calles de nuestra ciudad y también nos empuja a seguir luchando por calles más seguras. Por eso hay algunos puntos que nos gustaría compartir con ustedes que consideramos urgentes de atender para mejorar esta, esta situación. Para empezar, el gobierno del estado y los municipios deben comprometerse en serio. Pueden empezar con cumplir la ley de movilidad y accesibilidad. A la fecha no han cumplido con las obligaciones que estipula esta ley eh, y estamos muy lejos de tener una política pública eficiente en el combate contra la violencia vial que sufre nuestra comunidad. Una de las obligaciones más básicas y urgentes es que el Estado elabore la política estatal de seguridad vial, viene en el artículo 64, eh, y para que se establezcan criterios y procedimientos para diseñar e implementar programas de seguridad vial con un enfoque de prevención, mientras que los gobiernos municipales deben instrumentar y articular en concordancia con la política estatal o pues las políticas públicas eh, de su competencia, ¿no? y con la misma intención de erradicar las muertes y lesiones por hechos de tránsito, esto en el artículo 65. En la imagen vemos el proceso eh, donde estuvimos participando diferentes organizaciones para que esta ley de movilidad que se estaba elaborando, priorizara a las personas, priorizara a las y los usuarios. Otro tema urgente es que notamos que hay un gran vacío en lo que se refiere a la comprensión del tema de la seguridad vial y de cómo debe ser la atención a las víctimas y la procuración de justicia. Los testimonios de las familias y de testigos nos demuestran la corrupción, la opacidad, la negligencia, la falta de voluntad y de coordinación que existe de parte de los diferentes niveles de gobierno, eh, de la policía, de los tránsitos, de los peritos, de los jueces, incluso de los cuerpos de auxilio. Necesitamos voluntad y capacidad para que se desarrollen protocolos integrales, más transparentes y eficientes con el fin de proteger la vida que ponga a las personas en el centro. Ahorita recordábamos a la compañera ciclista Cristina Cernas, que hay un documental que recomendamos a, la, a las personas que nos ven, que puedan eh, conocer para poder eh, identificar estos detalles de su caso, que es muy similar a lo que viven muchas otras personas que a veces quedan anónimas. Este, otro punto importante, eh, necesitamos hacernos responsables. ¿no? Dejar de mal llamar a estos, estos viales accidentes, como se sabe, la mayoría son previsibles y prevenibles. También tenemos que dejar de centrar la discusión, en culpar a las personas usuarias y entender que es un problema sistémico y la solución es integral, donde cada sector eh, cumpla con su parte. Hay muchos gráficos que muestran los diferentes factores eh, o, o áreas que contemplan esta visión cero o sistema seguro, si hay un ejemplo de una vez. De Nos preocupa que nuestra entidad no se reconozca todavía como un problema de este tipo. Por último, eh, según datos de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, en promedio los municipios, municipios metropolitanos destinan 2.8 pesos de cada 10 a la movilidad no motorizada Y esto es contrario a lo, que la, a lo que establece la ley, ¿no? que establece que debe seguir la prioridad, la pirámide de la movilidad, incluso en el gasto en movilidad. Según estimaciones de la misma organización, la Ciudad de México tiene 18 veces más infraestructura ciclista y el área metropolitana de Guadalajara 16. Sobre banquetas, la población considera que el 73% de la población eh, eh, que, las, perdón, que las banquetas están llenas de, de obstáculos y que el 14% están dañados. O sea, no nada más en el tema ciclista, hay un abandono total eh, del tema del peatonal. Es clave para mejorar la seguridad de todas, y no solo de peatones y ciclistas, que se, que se deje de invertir en estas grandes obras de segundos pisos que se que abarcan prácticamente todo el presupuesto que tienen los municipios o el Estado, eh, y que no ayudan a mejorar la situación de la seguridad vial. Entonces, tienen que invertir principalmente en calles seguras e incluyentes. Eh, además, está comprobado, ¿no? como hemos hablado en otros espacios, eh, y hay documentos, evidencia, eh, que estos segundos pisos y carreteras urbanas no resuelven los problemas de movilidad, y que, por lo contrario incrementan los sexos viales, las muertes y las lesiones. Hace unos días, ayer precisamente, vi una, una imagen que me robé y que compartí en redes sociales, donde por, aquí, por la zona TEC, donde se ha hecho un buen trabajo de mejorar algunas de las calles eh, con criterios de seguridad y tomando en cuenta primero a las personas, eh, vi cruzar un pavorreal. ¿no? O sea, una amiga vio cruzar un pavorreal, le tomó una foto y creo que el mensaje es... Queremos calles que cualquiera pueda cruzar con seguridad, que no sean exclusivas de los automóviles. La imagen que vemos arriba, que es un distribuidor vial de los más confusos, terribles, que existen todos en todo México, este, es imposible cruzar caminando. Entonces, el enfoque no es mover personas. El enfoque aquí en esta ciudad sigue siendo mover vehículos. Entonces nos ocupa eh, que no se, se, se entienda la gravedad del problema, que no se entienda que hay que cambiar una visión ¿no? de, de lo que queremos hacer la ciudad. Necesitamos a, a que la gente nos, nos siga en redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Me encanta la imagen del pavo real. Creo que ayer compartías la frase de una ciudad tan segura hasta para un pavo real. Y pues la importancia de considerar realmente cómo estamos planeando nuestras ciudades y cómo invertimos y cómo las gestionamos para realmente poder priorizar. Ahora quisiera pasar a una sesión, a un, con, un conversatorio. Nos acompañan además de nuestros presentadores también Carlos Plasencia, el Consejo Nuevo León, y Jacobo Wapinski, presidente de MOVAC. Este, y pues quisiera poder ahondar un poco más de todos los temas que mencionaron ahorita en estas presentaciones. Ya vimos lo complejo que es el contexto de Nuevo León y de Monterrey en particular, y pues muchas veces hablamos sobre todo de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, no es donde se involucran las autoridades, la sociedad civil, también la academia y la ciudadanía. Entonces yo les quería preguntar para empezar esta discusión, ¿qué papel juega cada quien y cómo podemos forjar mejores alianzas entre pues, los diferentes actores? Jacobo, veo que levantas la mano, si quisieras participar, por favor. Gracias, bien, bueno, buenas tardes a todos y bienvenida a esta iniciativa, gracias Ana por estar eh, liderando, llevando a cabo esta reunión y pues tengo varias observaciones, en la primera pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta ahí, ¿sí? Que tiene que ver con papel de, la pregunta es, ¿qué tiene que ver, qué tienen que hacer las autoridades, la sociedad civil, la academia, la ciudadanía? Sí, desde tu perspectiva, ¿qué, qué podríamos hacer cada quien desde nuestras respectivas, pues, canchas? Ok, bien, eh, la... La parte que corresponde a las autoridades, creo yo, eh, es, siento, creemos desde el MOVAC, desde nuestra posición y como muchos de ustedes, es que mientras las autoridades no sean responsables de la seguridad vial, muy poco vamos a poder avanzar en todas nuestras agendas. Porque actualmente esto está considerado, como bien lo mencionaron varios de ustedes, eh, lo acaba de hacer Luis ahorita. Es el, eh, que No hay responsabilidad, dijo, y no hay este una atribución correcta, encontramos entre nosotros con los con los eh, educandos y con sus padres y madres, ¿verdad? Eh, no hay una atribución adecuada a cuál es el problema de la seguridad vial. Siempre se le atribuye a los ciudadanos, vemos siempre en las partes que se levantan, ¿verdad? que es Este chocó a este, este atropelló al otro, este no respetó la, el cruce peatonal, las autoridades brillan por su ausencia. Mientras no llevemos este concepto de accountability, no vamos a poder avanzar mucho. Daniela, está, al trabajarse esta ley eh, a través de todas sus, eh, las atribuciones, me llama la atención, una paréntesis, paréntesis, que Ana viene, las do, tenemos a dos Anas aquí, Ana viene de la palabra Hanna, que viene de Haya, que tiene que ver con vida, y estamos hablando de vidas, de salvar vidas, y Daniela, que está en las leyes y eso, dan de, de, de, de juzgar, de juez. No entro a Gonzalo, Carlos y Félix porque me quedo atorado. Cierro paréntesis. En lo que tiene que ver entonces con las autoridades es hacerles responsables. Y al hacerse responsables, tienen que verse también que ese es un problema global, es un problema integral que requiere de las autoridades. De nada sirve que yo conduzca correctamente, como el chiste ese de que van en el periférico, ¿verdad? Y que sale el anuncio que dice: hay un loco que va en sentido contrario. Y el loco, que lo oye por radio, dice, uno, muchos. esta este chiste, que he llevado a, a esta anécdota a los demás, yo solo no puedo evitar eh, hacer una vialidad correcta. Se requiere de una cierta masa crítica. Lo mismo es en el medio ambiente. Yo podré no contaminar, pero si el resto de la población lo está haciendo, si la refinería de cadereita aquí de la... De, de estas nuevas transformaciones en la economía que tenemos ahora, nos está contaminando en Monterrey, difícilmente podemos hacer mucho aquí en Monterrey, la ciudad más contaminada de, de, de Nuevo León. Y lo mismo en el agua, ¿cuánto puedo yo guardar agua? Bueno, esto es lo que se requiere hacer, las autoridades tomando el problema como una, eh, una activa participación y siendo responsables la infraestructura que no está correctamente hecha por las autoridades, si faltó un semáforo, si faltó un... Eh, lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Este, Luis, ustedes tienen muchísimo tiempo en eso ¿no? Y siempre, siempre es culpa de la bicicleta o del auto, nunca de las autoridades. Entonces, eh, eso es lo primero. En cuanto a la sociedad civil, sí tengo una pregunta y observación. Eh, a mí me da mucho gusto que vengan uh, ustedes de la Ciudad de México para ayudar a organizarnos y que el Consejo nos haya puesto, eh, vamos a decir, esta iniciativa así a, a formarse, y lo, lo hablo de buena manera, pero sí me llama la atención, ¿no? esta cosa que se dice de que el profeta en tierra, en tierra ajena, tienes que ser, para ser buen profeta tienes que ir a tierra ajena, porque pues las organizaciones de la sociedad civil aquí llevamos un buen tiempo, y lo, se lo hemos mencionado a miembros del consejo desde hace tiempo, que ese es un gran problema. Qué bueno que se está tomando cartas en el asunto, y que ustedes están aquí para ayudar a organizar esto, pero nos preguntamos, y no sé si Luis, ustedes, tú, David, etcétera, que han estado tan, tan activos, ¿de qué manera vamos a participar en esto? Porque están ustedes haciendo una labor que nosotros en San Pedro la hicimos también. Es decir, ¿en qué punto entramos a tener una, una coordinación de las actividades en las que ya estamos, ya, ya somos, eh, vamos a decir, en la que tenemos fortalezas y no conabilizarnos can, unos a los otros, canibalizarnos? Yo no sé si eso está en la mente de ustedes en el ITDP, yo no sé si está en la mente de ustedes, Luis, en, en, en, en Pueblo Bicicletero, sí si está en la mente de nosotros, tenemos mucho tiempo trabajando sobre esto, nos gustaría hacer mucho más de lo que estamos haciendo, y, no, y, y, y hacerlo de una manera colaborativa, porque el problema es tan vasto que no se lo acaba en ninguna organización, pero sí creo que desde el punto de vista de la sociedad civil, es que realmente los esfuerzos que se realicen estén... Coordinados de tal manera que aquí, con organizaciones como hagámoslo bien, ¿verdad? Hemos hecho esta distinción correcta de atribución de, de, de actividades. Nosotros hemos estado trabajando también, así como ustedes y como Daniela, en la parte que tiene que ver con el activismo social. ¿Es nuestra fortaleza? No. Aquí nosotros somos artífices de la... La, la primera reunión de los ISEVI se realizó aquí, en Movac. La, y hoy está el Ocicelio, que merece que el Estado le dé la atención que no se le está dando ahora, porque no solamente no le ha dado atención, sino que lo está bloqueando. Está haciendo esfuerzos para que los ciudadanos ahí, o vamos a decir, se nota una mano no correcta en cuanto a la correcta operación. Luis, y Daniel, lo, lo has mencionado, no tenemos los datos correctos. No se mencionan cuántos muertos de bicicletario. Bueno, entonces necesitamos eh, eh, que la sociedad civil esté coordinada correctamente. Y eso se lo pedimos, eh, Ana Hierro y Carlos Paciencia, que se pase ese mensaje. Y ustedes como ITDP, invitados aquí a la ciudad, de ver cómo hacemos que todo esto funcione de una manera en la que todo el mundo eh, participe con lo que sabemos hacer. A la academia yo le veo poco, ahorita en este momento. Creo que vamos a hablar de academia, mejor vamos a bajarle e irnos sobre la Secretaría de Educación. Creo que ahí debe de estar más el énfasis en la academia, que la veo distante, involucrada en otros problemas, y en realidad en México bastante ausente. ¿eh? Eso como comentario al margen. Y a la ciudadanía, bueno, lo que estamos haciendo desde todo punto de vista. Hay otras organizaciones también que están involucradas y que pueden ser parte de esto, los que tienen que ver con otras cosas. Está el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, con quien ustedes se vieron ayer, con, Javi, con Ana. Eh, bueno, con el Consejo Ciudadano, yo soy miembro de ahí, el tema de seguridad vial es parte de la. De la entonces creo que con esto dejo bastante ahí eh, sobre la mesa para es tener eh, colaboración, correcto, es tener responsabilidades asignadas ahí donde tienen que estar asignadas y que se vean este, eh, participaciones del Estado como un problema global en la que sin el Estado y sin los municipios no vamos a poder lograr lo que estamos buscando. Y Daniela, eh, colaboraremos mucho y más con lo que tiene que ver con... Una ley que se está buscando hacer. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Gonzalo, vi que estás levantando la mano. Sí, si seré muy breve pues, porque hablé mucho, mucho hace rato. Solamente tomarle la, la palabra a Jacobo. O sea, creo que el, hay momentos y ventanas de oportunidad para, para distintas, eh, distintos trabajos, eh, particularmente cuando involucran autoridades que. Pues, bien ciclos electorales, ¿no? Y eso a veces limita la acción o la política pública de largo plazo. Y también hay, pues hay actores que, que nos pueden ayudar a, a cambiar esto, ¿no? Entonces, como pues en un caso es el Consejo de Nuevo León, pero también en ITDP y con, con el apoyo de la Fundación de la FIA estamos eh, eh, con la intención y trabajando en construir esta visión eh, metropolitana de seguridad vial. Eh, un poquito con un problema huevo-gallina, ¿no? Porque como mencionó Luis, necesitamos que el Estado genere esa, como ese, esos lineamientos de cómo sería, creo que es el artículo 65 de la, de la Ley de, de Movilidad de Nuevo León. Pero inclusive se puede empezar a avanzar al respecto y con, con municipios y con el gobierno del Estado. En San Pedro avanzamos en construir esta visión, ayudarles, ayudarles a ellos a construir esta visión lideradas por el Instituto de Planeación de Allá año pasado y con la participación de seguridad pública, obras y muchos sectores más. Entonces, creemos que es un momento muy interesante que se hablen tanto en el tercer como en el cuarto trimestre del año en eh, lograr esto, por un lado. Y por otro, eh, creo que inclusive con Luisa se ha platicado del, del día de caminar y pedalear a la escuela y otras acciones. Entonces, pues decirles que, que en ITDP eh, les estaremos buscando y queremos eh, colaborar con, con ustedes entonces celebro mucho lo que, lo que dijiste Jacobo y ahí hay que ver cómo nos, cómo nos, nos coordinamos con, con ustedes y también autoridades electas y autoridades que, que empiezan pues muchas gracias gracias Carlos, también tenías la mano levantada gracias Ana eh, saludarla saludarlos este y agradecer no el comentario de Jacobo porque la verdad da pie a, a un montón de cosas ¿no? Desde el Consejo estamos muy conscientes de, de la necesidad que existe de impulsar el tema de la seguridad vial. Este, estamos rebasados en hechos de tránsito. La verdad es lamentable y penoso eh, ser el primer lugar ¿no? en, en este tipo de, de hechos. El 20% no es, no es poco. El 20% de, de los hechos viales a nivel nacional suceden aquí, que no es cualquier cosa. ¿no? Entonces... Es lamentable y no quiere decir que sucedieron en el año pasado, sino que eh, eh, históricamente pues, tenemos esa falta de cultura, ¿no? También que, nos, que termine en esto. Y un poquito ahondando en el tema de la visión cera y, y el principio, ¿no? De que ninguna pérdida de vida es aceptable. Y recordando un poquito lo que decía Luis, ¿no? O sea, no podemos permitirnos ni una sola pérdida de vida. O sea, no estamos hablando de, de, algo, de algo sencillo, sino de algo muy profundo que nos afecta, ¿no? Y, y claro que sí, Jacobo eh, parte de eso que, que, que mencionas, sí hemos tenido acercamientos y todo, pero precisamente creo que sea una coyuntura ¿no? de varias cosas. Uno, acabamos de terminar la revisión del plan que por ley se pide, el plan estratégico de planeación estratégica, que los invito a que lo, lo revisen. Y ya incluimos tres indicadores que hablan precisamente del tema de, de hechos de tránsito y de seguridad vial. no Que es un avance que a lo mejor tardó, pero ya está ahí. Y, y estamos muy comprometidos, no solo con este tema, y ahí quisiera también hablar, eh, a lo mejor me salgo un poquito de la responsabilidad compartida, pero creo que hay un tema importante también a tocar, ¿no? Que es que el tema de seguridad vial es un tema multifactorial y que tiene que ver con el modelo de ciudad, al igual que la movilidad, ¿no? Este, es imposible pensar una ciudad sostenible en un estado que tiene 51 municipios, pero en nueve, concentra el 83% de la población, el 87.7% del PIB, el 85% de las empresas y el 89.1% del empleo, cuando estamos expulsando a la gente hacia la periferia. Obviamente se tienen que desplazar, no en el tema de movilidad, pero es bien importante garantizarle que esos desplazamientos al ciudadano sean de manera segura. Y no solo segura a, a, al moverse, sino también seguro al estar al interior, ¿no? al tomar la, en la parada del camión el autobús. Debemos de garantizar todavía mucho más seguridad y aquí otro tema también que creo que es importante en esto de multifactorial es el hecho de que tenemos que involucrar eh, más dependencias, ¿no? No solo quienes se encargan de la movilidad, sino ter, a, a temas de seguridad pública, temas de salud, temas de, de, de gobierno en general, ¿no? Que sea una política transversal esta, que es bien importante tenerla. Y, y también el otro, que es el tercero, que es la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Tener muy claro... ¿qué le toca a cada quien? A la federación, ¿qué parte le toca? Eh, también el tema de leyes, ¿no? Es, es un gusto poder ver todo lo que se está haciendo en la coalición y, y darle seguimiento, ¿no? La verdad es que es algo que, que nos faltaba hacer y, y que, que va muy bien y esperemos que, que, que llegue a buen puerto, ¿no? Eh, el otro tema es, pues, también en el Estado, ¿qué se tiene que hacer y en el tercer nivel? Pues en los municipios y tener delimitado claramente qué corresponde hacer, ¿no? Y, y por último, creo que pues que es bien importante lo que mencionaba, ¿no? El hecho de tener datos fiables, datos confiables, y que tengan una sistematización. Y ahí en ese sentido, pues, el Consejo, obviamente, vamos a empezar a, a ahondar más en el tema de los indicadores, pero también en la generación de información y en la gener, generación de conocimiento. Creo que un tema bien importante es el de la cultura vial, ¿no? En Monterrey, me refiero a la metropolitana, estamos pues, muy atrasados, yo creo que no somos... O sea, somos una metrópolis del tamaño de... O con la población de Berlín, pero no somos capaces de cederle al paso al que pone la direccional. Entonces tenemos que trabajar mucho, no solo en la parte física de la construcción de la ciudad, sino en la ciudadanía que queremos que la habite. Hasta muchas ahí, gracias. gracias. Pues yo quería un poco agarrarme de este, de este tema que sacaste, de el enfoque sistémico y la cultura vial. Y a lo mejor preguntarles, porque muchas veces cuando hablamos de seguridad vial, se habla del cambio de conductas o se habla de mejorar la cultura vial. Y les quería preguntar, pues desde su punto de vista ¿Qué aspectos resaltarían, aparte de la cultura vial, para mejorar la seguridad vial? ¿Dónde creen que debería estar la prioridad? No sé, Luis o Luisa, si quieran platicarnos sobre el tema. Había, había dos manos levantadas, Ana. Ah, no no me fijé, sí. perdón. Este, Daniela era... y Jacobo. Pues, Daniela, si quieres, que aún no hemos escuchado de ti, y después Jacobo, con mucho gusto. Eh, muchas gracias. Tú, yo creo que, que este aprendizaje colectivo, a mí me, la verdad es que me entusiasma mucho que estemos en estos foros conociéndonos ya todos. Eh, desde Reacciona por la Vida hemos tenido el privilegio de trabajar tanto con el ITP como con MOVAC, eh, Pueblo Bicicletero también nos vimos allá. Eh, y, y yo realmente creo que, que eh, juntos hemos entendido que seguridad vial es la suma de todos. Eh, cuando yo me acuerdo que empezaba en este tema, pues como decía Luis o como decía Jacobo, Luisa, Gonzalo, los responsables eran los usuarios. ¿no? Yo que estaba en mi coche era la responsable y era la única que tenía que ver con un percance vial. Y ahora ya entendimos que esto es eh, multivariable. Entonces, yo por supuesto creo que entre todos tenemos que tener información y tenemos que ver cómo cambiar comportamientos individuales. Pero como nos mencionó Jacobo, creo que hay que poner el énfasis mucho más allá de lo que llamamos cultura vial. O sea, creo que todos hemos visto que si, o sea, yo, yo estoy conduciendo mi auto. Si yo voy en una calle que no tiene ninguna glorieta, que no tiene ningún tope, que no tiene ningún semáforo, que no tiene ningún puente peatonal, paso peatonal, pues entonces eh, la calle misma me invita a que yo tenga velocidades mucho más allá de las que tendría que tener. Si no hay una ley general que establezca la importancia de las velocidades, si no hay un reglamento local que establezca la importancia de las velocidades y como dijo Gonzalo, una autoridad que haga cumplir esas normativas, pues entonces yo pues en realidad voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo piense que es correcto. Entonces me parece que eh, esto que llamamos cultura vial está totalmente relacionada con los otros aspectos, está totalmente relacionada con la infraestructura, está relacionada con la normativa, con la gestión de las calles. Entonces me parece que tendríamos que lograr ahora como conjunto quitar el énfasis en el usuario y poner el énfasis en el sistema, en la responsabilidad. Y por supuesto que dentro de ese sistema, pues sí, hacemos estas campañas, ¿no? Como las lindas que nos mostró Luisa, donde los propios eh, alumnos y los maestros eh, construyen los conceptos juntos y a, no se adueñan de esos conceptos y por lo tanto cambian comportamientos, o lo que nos mostró Gonzalo de cómo el día de caminar y pedalear a la, a la escuela, nos permite no tenerle que decir a las autoridades, oye, hay un bache, arréglalo, sino que la propia autoridad va en su bici y cae en ese bache y entonces ve lo, lo feo que se siente y lo feo que sienten ¿no? los ciclistas y los peatones que nos tronamos las patas y los huesos al estar ahí. Entonces creo que como, como conjunto hemos logrado eh, poner el énfasis en el sistema, en la corresponsabilidad y en la multivariabilidad y no tanto en esto que antes era el responsable de todo, ¿no? cultura vial Tú eres el responsable de cumplir, de cambiar las cosas. No, a ver, todos en conjunto lo somos. Y aquí las autoridades, como decía Jacobo, tienen una responsabilidad primordial porque son quienes determinan muy buena parte del sistema empezado por la infraestructura. Y yo dejaría hasta ahí mi comentario, Ana. Muchísimas gracias, Daniela. Jacobo, lo que todavía tienes la manita levantada. No sé si quieres comentar algo más. ¿Se quitó? Bueno, no importa, lo que sí es que voy a hablar. Eh, do, dos cosas. Eh, antes de hablar, quiero pedir medio minuto para decir lo siguiente, para que quede ahí sobre la mesa. En las sesiones de el, los candidatos a presidencia, la primera pregunta, la primera fue mía, a Ricardo Anaya y a AMLO, y fue la siguiente, que si estarían dispuestos ellos a hacer una secretaría, subsecretaría, agencia, dirección, una institución, algo que tuviese que ver con la seguridad vial. Esto que lo, ya lo hemos platicado, Daniela, ¿no? porque en otros países como en España, en Argentina, Chile, en otros países latinoamericanos o, de, o, o, o hispanos, se ha hecho esto con mucho, eh, este, con, con mucho éxito. Eh, eh, lo pongo nada más ahí para que eh, el consejo también aquí que tiene ligas con, con muchos y vamos a ver quién quiere, Aquí los candidatos lo han escuchado, excepto Samuel, no he tenido la oportunidad de decir, se lo mencioné, pero no le di más detalles del plan. A los otros dos, a Adrián y a, este, y a Clara Luz, y Clara lo vio con, buena, con buenos ojos. No sé si cualquiera de los que llegue, ¿verdad? pero a los que lleguen, si no, y con Colosio podemos acercarnos también para decirle, esto es una propuesta si es que todos estamos de acuerdo en que algo que tenga responsabilidad específica desde el Estado, con presupuesto, con objetivos, con mediciones, evaluaciones y rendición de cuentas, eh, pueda funcionar. Eso entonces antes de hablar. Ahora, una acción específica. Si todos estamos en un espíritu de colaborar y lo hacemos desde las ONGs, desde las autoridades, los eh, empresarios, hay cámaras, hay eh, muchísimas organizaciones desde las de abogados, etcétera, etcétera. Si hacemos un esfuerzo común y tomamos cuatro campañas al año, tres, dos, una, la que queramos, y ponemos como ejemplo, quizás para nosotros, ¿verdad Luisa? Es la de velocidad y nos enfocamos en una sola, en un solo tema que tenga un enfoque desde todos los puntos de vista en la reducción de velocidad o o otra, puede ser el uso de cinturón, puede ser otra, el de distractores, la que decidamos, pero tomando un ejemplo de la sociedad organizada desde sus distintos ámbitos para tomar acciones colectivas que lleven desde municipios, el Estado y, y, y si no, pues los que se unan, ¿verdad? Si lo que tenemos que hacer es empezar desde un municipio, entonces en ese municipio. Eso es algo que le propusimos directamente a Miguel Treviño, que fue... Una de las razones por las que yo estoy de presidente aquí, porque cuando estaba en una cámara, de, de, en, en, en el Conacyt, este, no, el Conacyt en el Sinlac, me sugirió que hubiera elecciones de los que estábamos hablando de todo esto, y entonces me dijeron a mí, y no lo quise aceptar. Y, y por él estoy acá, pero no hemos podido llevar este tipo de acciones en su cancha. Sentimos que es una acción que puede tener éxito. Si lo coordinamos, eh, eh, no requiere de gran esfuerzo, lo que requiere eh, eh, no es una imaginación, no están las nubes, están en la tierra, se puede aterrizar. Es cuestión de que tengamos la voluntad entre todos de eh, sacar adelante acciones concretas en un lapso de tiempo con eh, coordinación y para demostrar y poner sobre la... que se pueda hacer algo en el tema de seguridad vial y poner una conciencia de todos. Gracias. Gracias. Luis, no sé si querías comentar algo. Sí, muy, muy breve, para poder pasar con otra pregunta. Eh, de acuerdo con esto que hemos estado diciendo, de, de que esta discusión de la culpabilidad entre las personas usuarias es, es, una, es un obstáculo grandísimo para poder avanzar con las soluciones. ¿no? Este, al, y de la misma manera creo que este concepto en vivo de lo que llamamos cultura vial porque no nos hace entender el tema, nos, nos hace como escondernos en un lugar y no ver lo que cada quien está haciendo bien o haciendo es mal, ¿no? Eh, y sobre todo, este es el escenario perfecto para que las autoridades, la industria automotriz, otras industrias, eh, se laven las manos, ¿no? Eh, Esa confusión que se ha creado, que los medios de comunicación repiten constantemente la forma en la que revictimizan a las personas en, en los particulares, eh, me parece que también es súper peligroso y no nos está ayudando a, a llegar como a las soluciones que necesitamos. ¿no? Entonces, me parece eh, que todo lo que se ha dicho lo, eh, estoy de acuerdo. Quisiera también como mandar un mensaje a la ciudadanía de, de tratar de ser más conscientes, de involucrarnos más. Eh, de, de participar más activamente, porque me parece que la única forma en la que las cosas pueden avanzar, este, yo ya no tengo esperanza de ningún político, este, es si la gente se organiza. Si la gente se organiza y exige su derecho, su derecho a la movilidad, que ahora es un derecho constitucional. Entonces, invito a que, a que cada vez más personas nos, nos juntemos, eh, podamos tra colaborar, trabajar en red. Este, para este tema y otros temas, como el cambio climático, como una ciudad para todas las personas, eh, eh, para el, el, todos los temas que están relacionados a la ciudad y a la movilidad, podamos avanzarlos, porque no, no se pueden resolver si, se, eh, si los vemos todos desconectados. ¿eh? Tenemos que, que, que tratar de tenerlos como parte de un modelo de, de ciudad, como parte de los problemas urbanos que vemos todos los días. Muchas gracias. Yo quisiera pasar a otra pregunta, si quieres una última uh, participación de parte de Carlos y pasamos a la siguiente. Carlos. Muy muy brevemente, pues eh, el comentario era que sí, o sea, una parte es lo sistémico que comentaba ahorita Luis, pero también la otra de, de que se requiere una estrategia integral, ¿no? Integral un poquito en el sentido de lo que comentaban, de que no solo es la cultura de la movilidad, también el diseño vial la regulación y la aplicación. O sea, las leyes tienen mucho que ver, no solo en que existan, sino en que se les dé seguimiento y que haya una repercusión. Porque muchas veces, es que la mayoría, pues pasa desapercibido lo que sucedió y en la memoria colectiva se pierde, ¿no? Porque la nota ya no siguió. Pero es frustrante el, el, el darte cuenta de eso, porque pues no hay seguimiento, ¿no? A pesar de que hay leyes, eh, si hay que modificar o perfeccionar algunas leyes, pero creo que con las que tenemos y hemos tenido se podría haber hecho mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho. Entonces ahí es a donde creo y, y soy firmemente este, seguidor ¿no? y, y, y entusiasta de, de esa coordinación que ha existido entre nosotros como ciudadanos también, con el gobierno y el gobierno también, pues este, trabajar en conjunto para poder lograr algo como lo que estamos proponiendo. Creo que el objetivo al final de esto, que no, no sé si se mencionó, pero valdría la pena recalcarlo, es poder empujar o impulsar un, un documento, una estrategia de seguridad vial metropolitana. O sea, ya no estar aislados en, en, las, en los municipios, ¿no? Por un poquito por lo que platicaba. Estamos hablando de, de flujos, como es el aire, ¿no? No, no, no le importa al aire las delimitaciones administrativas. Lo mismo en la movilidad, a, a los desplazamientos. O sea, tenemos una ciudad tan dispersa que tenemos que pensar como metrópoli. Tenemos que dejar de pensar en islas y también de que nos digan que van a solucionar el problema que no se puede solucionar si no se empieza a coordinar este, nuestra metrópoli. Ese era el apunte. No, pues esa me parece una pregunta muy importante, porque ya tenemos también datos de la, or la encuesta de origen-destino que se hizo recientemente en, Nuevo en la zona metropolitana de Monterrey. Y de los datos vimos que la mayoría, la mayor parte de los siniestros de tránsito se concentran en el municipio de Monterrey, pero que al mismo tiempo muchos son viajes metropolitanos, de lo mejor de gente que viene de la periferia al centro y de regreso. Entonces, yo les quería preguntar, ¿cómo podemos empezar a construir esta visión metropolitana? ¿Cómo se puede empezar a haber más colaboración entre los municipios? Eh, y más que nada, con el crecimiento tan rápido que ha habido en Monterrey, ¿cómo podemos adecuar la infraestructura que ya existe, que a lo mejor, por cómo fue creciendo la mancha urbana, urbana cambió un poco su función? No sé si alguien quisiera empezar. Adelante, Carlos. Pues si quieres algo muy, muy breve, ¿no? Yo creo que parte importante es saber hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, tener claro el modelo de ciudad al que, que aspiramos, ¿no? Porque muchas veces nos hablan que es la densidad, pero pues no es solo la densidad. O sea, es realmente el construir este, una ciudad como la que, pues la que queremos, ¿no? O sea, pero, pero que esté conscientemente y, y también a lo mejor hasta gráficamente visualizado para que la podamos defender, ¿no? O sea, si tú vas a Curitiba, la gente, los ciudadanos, te pueden explicar cuál es el modelo de ciudad al que aspiraron, y lo han trabajado los últimos 60 años, vas a Berlín, te dicen qué sucedió en la... la los dos berlines, eh, a dónde vayan, no, Medellín, o sea, todos esos casos que sabemos, yo creo que el éxito está o la clave en que la ciudadanía entienda, no que entienda, perdón, sino que, que, que, que logremos más bien comunicarle a la ciudadanía, eh, y sobre todo sumarlos, a construir un modelo de ciudad en conjunto. ¿no? La, la sabiduría que existe en la ciudadanía es la que nos va a poder llevar a, a mejorar esta situación y, y por ende la, la coordinación. ¿no? Muchas gracias. Luisa, tienes. Muchas gracias. Sí, eh, concuerdo eh, el trabajar eh, coordinadamente y metropolitanamente. Y en Nuevo León tenemos un eh, buen ejemplo que necesita ser fortalecido, que es el Observatorio de Seguridad Vial, que eh, ya varios municipios del área metropolitana están compartiendo información sobre su incidencia vial, pero sí hace falta que se fortalezca y haya más presencia de, de sociedad civil para empezar a tomar decisiones en base a los datos. Y de hecho, eh, con, con información del observatorio, vemos que las avenidas, o bueno, las calles con más incidencia de tránsito, pues muchas veces es la misma, pero eh, que pues, traspasa estos, estos eh, municipios. Por ejemplo, Miguel Alemán, que es parte de Guadalupe, pero también es parte de Apodaca y es una de las calles que tiene más eh, incidentes de tránsito. Entonces, eh, el, el hecho de poder trabajar metropolitanamente y que este, o sea, este esfuerzo se fortalezca e inclusive haya incentivos por parte de la autoridad estatal por, por estar como haciendo estos esfuerzos, eh, sería un avance para empezar a ver cambios. Muchas gracias. Gonzalo. En, en México ha sido muy difícil construir colaboración metropolitana. ¿no? El, y en distintos temas, ¿no? o sea, el marco constitucional es muy claro, que le toca al municipio, en el 115 el Estado más bien le dice todo lo que no le toca al municipio. Entonces, el tema de movilidad y el transporte ha sido eh, pues más difícil eh, llevarlo por esta, digamos, debilidad que encontramos, estas barreras que encontramos en el, en el marco jurídico eh, nacional, ¿no? esta ausencia de... De una escala metropolitana eh, que se pueda justificar de, de manera adecuada, ¿no? Pero, ¿cómo se construyen estas, eh, digamos, sistemas de gobernanza o estos modelos de gobernanza metropolitana? Lo ¿no? que hemos encontrado en, en distintos lugares del mundo es que muchas veces lo mejor es empezar por un tema eh, que pueda funcionar, ¿no? Porque yo creo que muchos de los problemas eh, urbanos de, de Monterrey también tienen que ver o están relativamente relacionados con la escala en la que se toman las decisiones y con la escala en la que se, la, se les da seguimiento, ¿no? Bien, lo, lo mencionaron eh, Carlos y Luis. La escala metropolitana quizá es el, la escala más adecuada eh, para los problemas de movilidad, incluyendo la seguridad vial. Entonces, eh, yo creo que esta visión metropolitana de seguridad vial, eh, más que una receta de cómo hacerlo, puede ser visto como una oportunidad para encontrar un camino que luego pueda desdoblarse en otro tipo de soluciones en esta misma escala. Entonces, eh, yo creo que empezar a ver cómo este tema está creciendo, está aumentando, pues también nos puede ayudar a eso y aprovechar pues que recientemente hay información, eh, como la que mencionó Ana, del, eh, del, eh, del encuesta de origen-destino y, y del plan de movilidad de, de Monterrey. Entonces creo que es un momento muy importante que se puede aprovechar en este, en este sentido y que esta lo que se aprenda de esta colaboración metropolitana, pues puede traducirse en mejoras en mucho más ámbitos de la vida pública de la zona metropolitana de Monterrey. Muchísimas gracias, Gonzalo. Luis, adelante. Nada más comentar, eh, este, este es un tema crucial, el, el, el, el, el, la cooperación, la coordinación metropolitana, porque si no se logra no, no va a haber salida, Es ¿no? más en una ciudad como, como es el pues Monterrey y toda la zona, la zona metropolitana. Eh, recientemente con la publicación del resumen ejecutivo de, del PIMUS que se realizó acá, eh, vemos un grave problema. El mismo gobierno no está compartiendo la información. No dejan que les ayudemos. No dejan que participemos. Eh, diferentes organizaciones, diferentes personas, miembros de la academia, han pedido la información pues, para saber qué, qué resultados hay en un estudio que costó casi 60 millones de pesos. Y que es pagado con dinero pues, de nosotros y de nosotras. Me hace muy preocupante que haya esta opacidad o no haya este voluntad y compromiso de parte de las autoridades para poder sumar para poder trabajar con colectivo, para transparentar los procesos. Si no, si no trabajamos ese tema, la, es, es, es imposible imaginarnos una coordinación neutralitaria. ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, hubo un esfuerzo que yo creo que fue positivo, en cierta manera, que fue la homologación del reglamento de seguridad de tránsito, Que tiene un montón de temas pendientes. Este, porque el gran tema de lo metropolitano, me parece, o otro de los grandes temas, es el seguimiento. No nada más el primer acto donde nos juntamos en una mesa, etcétera, sino cómo se le da seguimiento a este tipo de proceso. Una de las cosas que más me eh, causan alarma de, de, del reglamento de realidad de tránsito, eh, aparte de que no ha habido ese seguimiento, es, por ejemplo, que no queda clara la diferenciación entre los medios no motorizados y los no motorizados, y sobre todo relacionado a la fiscalidad. Hace unos años, una, una niña iba en la banqueta en una pequeña bici, una niña como de seis años, se bajó al la vehicular y murió atropellada. Y para una juez, ella fue la culpable. Porque así, es un vehículo que se bajó, entonces la niña es culpable porque no queda clara en el reglamento. Bueno, también otras cosas de ese juez, ¿no? Eh, pero no podemos permitir o eh, darnos ese lujo de dejar las cosas sueltas o ¿no? dejarlas eh, eh, o, eh, confusas. Tenemos que ser muy, muy, muy claros en, en, cómo se, en cómo es el comportamiento de la gente en un reglamento. Entonces, yo creo que es muy importante este, transparentar la información, eh, ciudadanizar todos nuestros procesos, no tener miedo a la, a la participación de las personas en, en todo ese tipo de, de proyectos. Muchas gracias. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no quisiera que nos desconectáramos sin antes discutir un tema pues, que ha salido recurrentemente y que si es, siempre es muy importante discutir cuando se trata de seguridad vial, que son las personas usuarias vulnerables. ¿no? Los datos nos han dicho que la mayor parte de las personas que fallecen o sufren lesiones son quienes andan a pie en bicicleta y cada vez más en motocicleta. Entonces yo les quería preguntar, ¿cómo podemos visibilizar más a estas personas en los planes de seguridad vial? y cómo podemos atender mejor pues, sus necesidades y ayudarlos también a tener una mejor experiencia en la ciudad. Daniela. Eh, gracias, Ana. Desde el trabajo que estamos haciendo a nivel federal, retomando las prácticas eh, de los estados, que son prácticas muy valiosas y que ya están en su legislación, eh, creo que es muy importante de entrada reconocer eh, quiénes tienen derecho de uso de vía. Eh, hasta hace poco, cuando, cuando antes del cambio en la legislación de asentamientos humanos, pues en México incluso en las guías de turistas, le decían a, los, a las personas que venían al país aguas al moverte por la calle porque pues te tienes que andar ahí a las vivas para que no te vayan a atropellar. Creo que necesitamos sí dejar muy clara en la legislación y a la hora de hacer cumplir esa legislación, y sobre todo en el ejercicio del presupuesto eh, y en los proyectos de los gobiernos, que la infraestructura eh, que se tiene que priorizar es la de los usuarios vulnerables, que tenemos que dejar de construir y de dedicar recursos a los automovilistas. Ya lo dijeron ustedes en la encuesta origen-destino de la zona eh, metropolitana de Monterrey, queda clarísimo que la gente se mueve en formas distintas al auto y esto se replica en otras encuestas origen-destino. En la Ciudad de México sucede lo mismo y a nivel nacional sucede lo mismo, nos movemos en formas distintas al auto. Entonces te, creo que tenemos que alinear la normativa con el presupuesto, con el ejercicio del presupuesto y las políticas públicas justamente para dar prioridad a los usuarios vulnerables a peatones, pat, a, a ciclistas eh, y en términos de seguridad vial a motociclistas para disminuir esos riesgos a los que están expuestos y disminuir las muertes y lesiones de tránsito. Gonzalo. Yo creo que pues, sí, la, la clave en, en este sentido, eh, el, el día de hoy yo creo que está en la infraestructura, en, en, en, el, caso de, en el caso de Monterrey. O sea, creo que es, es evidente, no Wicho lo puso muy claro con, con, esas, con esas fotos. Eh, todos lo, lo sabemos, lo, lo hemos padecido en, y con expresiones eh, similares en, Municipios con, con niveles de ingresos sumamente disímiles, pero donde sí tienen en común que la, la infraestructura a lo largo de los años siempre se enfocó en altas velocidades para vehículos y eh, muy, muy, muy poquito en eh, generar espacios para peatones y, y ciclistas, ¿no? Entonces, ese cambio, esa transformación, pues va a tomar tiempo y. Y es, no, es, no es tan sencilla, hay suficiente información ya al, al, al respecto y hay algún, eh, digamos, desde el manual de calles de, de ese dato eh, y muchos también, ya hay inclusive ejemplos, ¿no? como, como el del pavo real. Entonces, eh, pues sí tenemos que enfocarnos muchísimo más a eso y creo que en ese sentido, ahí sí la, la zona metropolitana de Monterrey va mucho más atrás que las otras dos grandes ciudades de, de México, pero... Eh, parece que se está ya viendo este cambio, no por eso es que este momento es, es, tan, es tan importante y organizaciones como MOVAC y Pueblo Bicicletero pues llevan señalándolo muchísimos años entonces es un gusto eh, sentir o empezar a ver que, que empiezan a hacerles caso entonces eh, pues nos gustaría también en la medida de lo posible apoyar en ese, en ese proceso Luis, adelante Sí, bueno, eso de que nos hacen caso creo que todavía falta mucho por, por trabajar aún, pero eh, eh, de acuerdo de las autoridades tienen que empezar a, a que no les dé miedo a apostar por, por infraestructura, empezar a cambiar la configuración de algunas calles que ya no son carreteras, por ejemplo, y pensar en todos los usuarios. Pero también eh, el, la experiencia que nosotros tenemos en campo, sí es importante que todos estos proyectos vayan acompañados de campañas de, de comunicación, eh, porque también somos los mismos ciudadanos quienes tumbamos este tipo de proyectos, pero por este desconocimiento que tenemos de, de, de qué es la seguridad vial y, y, de este, y de qué es un enfoque sistémico, porque eh, es desconocimiento, no es que no quieran y que lo, lo, lo rechacen, lo rechazan porque pues, justamente por este modelo de ciudad que ha permanecido eh, en las ciudades y en particular en, en Nuevo León, pues creemos que el automóvil va a ser es la respuesta. Entonces, eh, además de que se están haciendo estas transformaciones físicas, no podemos dejar de lado que también se tiene que invertir en este tipo de, de, de, de proyectos y, y programas eh, enfocados a sensibilizar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar quisiera nada más poner una pregunta que nos llegó de parte de la audiencia que nos preguntan si con todos estos datos, si podríamos hablar, considerando también el momento que estamos viviendo, en que vivimos una pandemia en cuanto a seguridad vial y pues si cambiamos nuestro comportamiento de tal manera para COVID, ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad vial? Tomando en cuenta que, este, y una reflexión que yo he querido hacer, eh, que un poco... El pretexto de reunirnos el día de hoy es que esta es la semana de seguridad vial, pero realmente todas las semanas debieran ser de seguridad vial, pues diariamente nos movemos en estas ciudades y siempre hay gente que está arriesgando las vidas. Entonces, lo abro de discusión, quien quiera. Adelante, Daniela. Pues ahora ya escuchamos muchísimo la palabra pandemia en los últimos años y varios meses, casi año y medio. Pero es importante recordar que antes de que estuviéramos en COVID la Organización Mundial de la Salud ya había decretado que el problema de salud pública de seguridad vial es una pandemia mundial donde al año muchísima gente pierde la vida en el planeta. Y si esto lo bajamos a cada uno de los países, y en particular en México, también vemos que es un problema de salud pública enorme y es una de las principales causas de muerte que hay en distintos grupos etarios. Y en México, lamentablemente, eh, cuando la población estudiantil está en, de, en las calles, es una de las principales causas de muerte de niños, niñas, eh, jóvenes. Y entonces eh, ya estaba clasificado así por la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo. Carlos, adelante. Pues a mí, remarcar ¿no? el hecho de que las muertes y las lesiones son prevenibles. O sea, más allá de una pandemia es algo que ya teníamos la cura. O sea, está peor todavía, ¿no? Ya teníamos la... Podíamos al menos haber aspirado a, a empezar a poner medicina, a, poner cura, a curar, ¿no? Y el otro hecho es el de que, desgraciadamente, se ha entendido al revés o en, en, en números, diría. Recordando un poquito el estudio de ITP de, de invertir para la movilidad, que también está esa página donde puedes revisar ¿no? las estadísticas, que la pirámide está invertida. O sea, el, el, los ingresos se distribuyen al, en el sentido contrario que la pirámide. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos empujar desde cada uno, desde nuestra trinchera? Yo sé que muchos lo han hecho ya por años pero los que tenemos la posibilidad de estar ahí en medio, o los funcionarios, o, o la academia, o sea, tratar de, de, de coordinarnos de una manera pues, bien distribuida, este, muy organizados, que creo que para eso, este es el, el primer esfuerzo, ¿no? el arranque de un esfuerzo mucho más amplio, pero sí veo eso, y también creo que también el generar datos, que es bien importante para tomar decisiones. ¿no? O sea, ahorita me venía a la mente... O sea, a lo mejor un mapa de calor, tanto metropolitano como municipal para poder identificar, también para poder tener muy claro dónde invertir esos recursos que pues, al parecer van a ser pocos de aquí a unos años, pero hacerlo bien. Entonces, este, pues por ahí va mi, mi, mi comentario. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario antes de, antes de cerrar. Bueno, pues yo nada más quisiera agradecerle a todos, a todos ustedes la presencia. Que este espero. Gonzalo, dime. Yo, yo me estaba, estaba despidiéndome. Ah. Estaba haciéndole así. Bueno, no, pues yo les quería agradecer a todos que nos pudiéramos reunir el día de hoy. De verdad que de lo que he podido pues, platicar con ustedes y las interacciones. Hay gente muy apasionada, muy capaz, que sabe muchísimo en Monterrey. Y yo espero que esto sea, pues, la primera de muchas interacciones y la oportunidad de trabajar todos juntos en mejorar la seguridad vial, que, pues, es un tema que nos concierne a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Tarde, hasta, luego. hasta luego. Gracias.